¿Cómo Hola, Dani. ¿Cómo estás? Muy, Muy bien. bien. ¿Asustada, asustada después de la nota? Eh, yo estoy más asustada por el tema que vas a tocar, que vamos a tocar sí. hoy nosotras, sí, dos, sí, me sí, pareció, sí, ¿no? Me parece. Está bueno que quede esta música... Sí. ¿Por qué para... Es de, para... terror. Es, es de terror, terror. totalmente, sí. es un tema de terror como siempre tocamos acá en el consultorio cuando nos visita Juli, que la verdad es impresionante ya la educación que nos brinda sobre el derecho de la salud, sobre el derecho que vos tenés con la salud. Y Juli me propuso un tema hoy que es enfermedades poco frecuentes. Sí. ¿Qué onda Juliana? O sea, hemos venido hablando de lo difícil que es por ahí obtener las coberturas, uh -huh. inclusive en, en patologías que son muy conocidas y de gravedad, conocidas también por los médicos, por las obras sociales. Imagínate cuando vos tenés una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar, uh -huh. que tienen tratamientos carísimos y que no encuadran por ahí en las previsiones del programa médico obligatorio. Sí. Que hemos venido PMO. hablando, uh -huh. el PMO, que le hemos estado enseñando a la gente, que es como un listado... ...donde hay patologías, prestaciones, medicamentos... ...que es el mínimo que me tiene que ofrecer a mí la obra social... Uh -huh. ...pero nunca el máximo... Uh -huh. ...entonces de repente yo tengo una patología... ...que me está trayendo muchísimos inconvenientes en mi vida... ...que no encaja en nada... Uh -huh. ...esas son las enfermedades poco frecuentes... ...hay una ley que salió hace unos años en Argentina que está pensada para que la gente que le diagnostica una enfermedad poco frecuente tenga un tratamiento integral de esa patología. Bien, ¿y, y qué pasa? ¿Por qué estamos nombrando este tema? Porque una vez que le diagnostican eh, están, eh, las enfermedades po poco frecuentes a alguien, la persona va con el diagnóstico y que hacen, bueno, mira, la verdad que desconocemos, no sabemos de qué se trata, no te podemos ayudar. No, primero lo que pasa es que son enfermedades muy difíciles de diagnosticar. Sí, eso es verdad. Y Entonces, más cuando es un estudio genético, viste que te demoran... Claro. años La enfermedad la ley, esta, esta ley de enfermedades poco frecuentes en realidad este, va a garantizar los derechos a la cobertura integral de un grupo de enfermedades que tienen cosas en común, pero en realidad lo que las caracteriza es que tienen una prevalencia muy baja en la población. Es uh -huh. uno cada dos mil casos Bien. de enfermedades poco frecuentes. Uh -huh. ¿Qué características tienen? Son muy difíciles de diagnosticar. Eh, son enfermedades que generalmente se dan desde temprana edad, sí. son de alto costo, generan un daño muy grave en la salud y por eso es importante que las personas sepan, por ejemplo, que si el médico les ha diagnosticado, les ha dicho que tiene una enfermedad rara, que creen que es tal enfermedad pero que no están seguros, seguro, hay un listado del Ministerio de Salud que yo te lo mostré antes de sí. empezar, que está muy bueno. Y es muy interesante lo que está nombrando Juli, porque sí. seguramente, bueno, como es un consultorio este, sí. si vos estás en casa y te sentís identificada, identificado con lo que estamos hablando, porque a lo mejor a vos o algún conocido le han diagnosticado una enfermedad poco frecuente, déjame decirte que estas enfermedades están dentro del listado que está sí. diciendo Juliana. ¿Cómo tenés que hacer? Agarrá tu celular, computadora, lo que tengas, que tenga acceso a internet, y pone en el buscador... Enfermedades poco frecuentes Y ahí te vas a la página del gobierno A la sí. página de, de, de Argentina Y ahí te pones el nombre de la enfermedad te da o sea, un buscador, claro. vos pones la enfermedad y si aparece tu enfermedad en ese listado, Mirá. ya sabés que tenés la protección especial que nos brinda esta ley, que es amplísima, es buenísima. Y, y que esta enfermedad está, mira, no sé si, sí. bueno, acá se puede ver, nosotros recién con Juli buscamos sí. una enfermedad en este listado que se llama Crown, que es, uh -huh. una, es una paciente, Juli, que vos estás tratando ahora. Es y un está. caso justo. ¿Querés sí. contarme de este caso? Bueno, a Uy, ver, ¿qué mirá, pasa? Mira, mirá, Son... mira, mirá me encanta la rapidez sí, del programa. impresionante. Porque esto que está haciendo Rita es lo que vos podés hacer en tu casa. Te metes a esta página y si seguís bajando un poquito más, vas a encontrar ahí, ahí... el buscador. El buscador. Ahí pones la enfermedad que te han diagnosticado. La buscás, por ejemplo, mira, escribí, escribí ahora, Rita, S-R-O-H-N-S de casa... R-O-H-N Y ahí va a salir la enfermedad Te dice, nombre de la enfermedad, enfermedad de Crown. Bueno, esto lo puedes hacer en casa, Juli, me pareció una Hiper herramienta esto Bueno, ¿qué pasa por ejemplo en este caso? Uh -huh. O en casos similares sí. eh, Las personas tienen que hacerse Estudios que son realmente eh, Muy caros, uh -huh. son estudios Por ahí, invasivos, son caros O sea, ¿ya es difícil acceder al estudio. O sea, imagínate cuándo tenés que acceder a la medicación. En este caso son medicaciones que empiezan con un ritmo muy seguido, pero cada, cada toma puede llegar a, a estar entre 500 mil pesos o un millón de pesos wow. en medicamentos. Entonces, si vos ya tenés aparte eh, la cobertura de esta ley, es mucho más fácil acceder y ya tenés una herramienta eh, más fuerte para... Para tratar, o sea, no para tratar, para luchar por para tu derecho ¿no? a tu cobertura. Exactamente. Bien. Con esta herramienta que nos acabas de brindar, Juli, con este buscador de sí. las enfermedades... Vos podés salir y presentarlo y decir, pero espera, vos me estás diciendo que no, no te vas a hacer cargo del medicamento o el tratamiento, pero en el listado está mi enfermedad. Te bueno, tenés es que ¿qué pasa, cargo. por ejemplo? A esta persona le ofrecen el 40% la medicación. Uh -huh. Vos imaginate si te tenés que poner eh, una ampolla de 700 mil pesos, el 40%, para una persona normal es imposible. Y eso lo tenés que hacer una vez por mes. Claro, y no se hace, o sea, no se hace encargo. No, te ofrecen el 40%. Pero, y el médico que se supone, el médico que te trata. Bueno, eso es re se, importante. Que se supone que el, el que te diagnostica o el que te ayuda a ¿no? ir en la búsqueda de qué es lo que te está pasando. Porque como decía Juli, hay enfermedades que demoran años, son para ahí estudios genéticos y sobre todo los chicos chiquitos, es re contra difícil. Pero el médico que te detecta lo que te pasa, no tiene que decirte... ¿La obra social lo prepaga? ¿Se tiene que encargar de todo esto? Mira, yo creo que es recontra importante eh, el compromiso del médico tratante. El compromiso del médico tratante eh, lo ves en buenas historias clínicas, donde, por ejemplo, puede, puede el médico poner en su resumen de historia clínica que se sospecha de tal enfermedad, que uh -huh. se si quiere llegar a un diagnóstico, o en el caso que ya tengas el diagnóstico... Eh, Decir, bueno, esta persona tiene tal enfermedad, es una enfermedad poco frecuente, hay enfermedades de la piel. Yo también hice un caso de una nenita que tiene una enfermedad rarísima de la piel y la cubría esta ley. Uh -huh. Entonces le tenían que dar el 100% de lo que necesitaba. Bien. este Pero es muy importante el compromiso de los médicos y que realmente eh, las historias clínicas que hagan, no solo hagan una historia clínica para el auditor que va a ver en la obra social, sino para la persona encargada de tomar la decisión jurídica también de la cobertura Totalmente. de la patología. Juli, vamos a volver a recordar nuestro número de WhatsApp, que es el que está acá arriba mío, porque más allá que nosotras hoy estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, Juliana está acá al servicio de todos nosotros y nos va a ayudar a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. La verdad que, que nos educa y nos ayuda un montón. Esto que estamos hablando, ¿entra también, Juli, para las personas con discapacidad? Por supuesto. O sea, tiene que ver también, o sea, entra en realidad con personas discapacitadas. Porque vos puedes tener una discapacidad y esa discapacidad puede ser eh, paralela o provocada por una enfermedad poco, poco frecuente. De hecho, hay muchas de estas enfermedades que si no las tratás generan discapacidad. Totalmente. Se requieren del tiempo necesario. Una vez que detectamos detectamos lo que está pasando, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que ir a superintendencia? ¿Dónde tenemos que hacer el reclamo? ¿Cómo sigue el proceso? Mira, vos tenés diferentes vías para defenderte. Sí. Vos podés hacer un reclamo ante superintendencia de salud, que es el ente que controla eh, cómo funcionan las obras sociales y la empresa de medicina propaga, o también puedes optar por la vía judicial, no es que primero tenés que agotar la vía administrativa que sería superintendencia. Uh -huh. Vos puedes optar por la vía judicial cuando hay, y recurrir a una acción de amparo cuando realmente hay eh, una falta de cobertura que de una manera manifiesta uh -huh. sea ilegal y esté perjudicando tu derecho de salud o en muchos casos tu derecho a la vida. Bien. Juli, recién comentabas el PMO, cuando te diagnostican la enfermedad, ¿Qué pasa si la medicación que te pidieron no está dentro del PMO? Bueno, muy buena pregunta, Dani. Muy buena pregunta porque hoy por hoy pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque el PMO es una resolución del ministerio que es vieja. ¿De cuándo es el PMO? Creo que es del 2005. ¿Del ¿De 2002? 2005? 2002 y creo que fue actualizado en el 2005. Después la van actualizando como por leyes específicas que la van sumando, ampliando. Mira, si, si vos no sabés lo que es el PMO, el PMO es el listado de medicación... Que te tienen, y enfermedades, y enfermedades y que te tienen que dar. Y vos estás diciendo que esto es a nivel nacional. Sí, por supuesto. Que no se ha actualizado, estamos en el 2022. Lo van actualizando con resoluciones específicas, lo van ampliando como por ejemplo con leyes específicas que van incorporando diferentes patologías. Pero un medicamento, por ejemplo, los medicamentos biológicos. Hay sí. medicamentos para ciertas enfermedades que son de alta tecnología y son biológicos. Se llaman medicamentos biológicos. Son carísimos. Uh -huh. No están en el PMO. Pero esa persona que tiene que recibir un medicamento, porque si no se le produce una discapacidad, si no lo toma, y que sale un millón de pesos por mes, uh -huh. aunque no esté en el PMO, aunque no tenga una enfermedad poco frecuente, aunque no tenga certificado de discapacidad, si su está en juego, se lo tiene que otorgar. Totalmente. Qué tremendo. Bueno, la verdad que cada vez que Juli Fraquia pasa por este consultorio, nos quedamos, o por lo menos en mi caso, me quedo como eh, sorprendidísima, por las cosas que uno por ahí no conoce, pero pues sí. sobre todo por, el, por la poca empatía y por la poca disponibilidad que hay a la hora de tener que tratar y tener que recibir un medicamento o un tratamiento que es necesario, porque es nuestro derecho, o sea, el y derecho luchás, de la salud. luchás contra la gente que te tendría que brindar la cobertura, el asesoramiento, que eso también es importante que la gente sepa que tiene derecho a recibir una información de calidad uh -huh. de parte de la gente de salud. Y en caso de que no la reciba, puede hacer denuncias en superintendencia, puede hacer denuncia en defensa del consumidor, pues tienen derecho como consumidores a un servicio de salud. Totalmente. A tener una información veraz, a tener un tratamiento oportuno, a ser tratada Digno, en debida Juli. forma y, y dignidad, Digno, por supuesto. sobre todo. Bueno, mira, sí. no nosotros en pantalla compartimos todo el tiempo tu mail, sí. así que desde ya ustedes pueden contactarse con Juli y mandarle un mail con su consulta, que ella de una forma muy solidaria eh, está siempre al pendiente de todos ustedes. Así que bueno, eh, muy bueno lo que queda de esta entrevista de hoy, te agradezco. Sí. Si ya sabes, si tenés una enfermedad lamentablemente poco frecuente, podés meterte a la página del gobierno, poner tu enfermedad que está dentro del listado y vos con eso vas y decís... A mí me corresponde, porque mi enfermedad está, que me des todo lo que yo necesito. Te sí. lo agradezco porque Exacto, la verdad es que yo desconocía perfecto. de esto y me sí. parece buenísimo brindar esta información. Bueno, Juliana Frack,